Saludos amigos, aquí me encuentro en el municipio de Pimentel, en el Liceo Salomé Ureña. Eh, le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta cadena eh, elecciones presidenciales y congresuales Telenor. Eh, ya pues eh, se están haciendo los aprestos para iniciar el proceso. Eh, vemos que van llegando los delegados, eh, las personas que van a trabajar y pues todo se está preparando para iniciar este proceso bien temprano eh, hemos visitado algunos colegios electorales aquí en este municipio y vemos que todo se está eh, transcurriendo hasta este momento al inicio de esta transmisión eh, vemos que la gente pues tiene distanciamiento tienen cubierto con sus mascarillas y parece que tienen pues el procedimiento se va a llevar como debería ser. Así que tenemos aquí la panorámica de cómo está la situación en el municipio de Pimentel, cómo se inician eh, las elecciones eh, presidenciales y congresuales. Nosotros vamos a proseguir llevándole a todos ustedes eh, lo que pueda transcurrir durante este día. Desde el municipio de Pimentel, Pedro José tifa